Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez bienvenidos a un nuevo video de Among Us. En el video de hoy jugaremos a Among Us. Comencemos. Vale, ahí va todo perfecto. Aquí ya vamos. Pierden dónde estoy. y Vamos a acostarnos un rato. Vale, es que creo... A ver que nos toque, se nos está cargando mm, sí creo que sí, online publico eh, pues, este mmm este ahí vamos todos bla bla bla bla bla no, ya me ganaron el color azul el rojo pues a ver, ya vamos. Ok, lo único que vale, ahí vamos ya, ahí vamos ya, ahí vamos ya. Un tío seguro que no me mate, a ver. A ver, es que hay una. Oh, ya me aburrió, no hay nada usar el video Vale No, tripulante Que he hecho broma Bueno Eso sirve. Ok, vamos Tripulante Vale, vamos a buscar tareas Que yo no veo ninguna tarea por aquí Vale, ahí vamos Ahí vamos Ahí va todo bien, todo bien Todo bien, todo bien. Ah, todo bien. Ahí vamos, esperemos que no haya un tío, se la electricidad, pero vamos a ver. Aquí ya estamos todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a acertar, tareas. ojalá que no haya un tío. ¿Qué sí, tío? Me Hay un tío ahí ¡Pero tío! ¿Por qué me matan? ¿Por qué me matan? ¿Por qué me matan? Y me convertí en un ¡Ah! ¡Se me cae la almohada! ¡Ay, qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! A ver, es el tío ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Vale, vamos a ver un troleina. La aplicación es un asco. A ver, vamos a probar. Sí, lo que me gusta. Aquí pura basura no se puede. Lo que me gusta. Lo que me gusta. Lo que me gusta. Ajá. El celeste me gusta. A ver. Mm. Mm. Pues ya vamos. Ya vamos. A ver. Es que. A ver. Nunca nos va a tocar impostor. Nunca nos va a tocar impostor. Vamos ¿Nunca nos va a tocar un impostor? Nunca impostor. Nunca impostor. Nunca nos va a tocar impostor. ¿Estás grabando ¿Coder? el audio? ¿El audio? Sí, aquí está mi hermano. Es que se me olvidó en el del micrófono de la grabación. Lo estoy grabando. <risa> bueno, me sacaron de aquí, no sé por qué, pero estoy que el video de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.